12 en punto del mediodía, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias, fin de semana. A continuación, conozcamos los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas que han ocurrido en Barranca Bermeja y el Magdalena medio. Bienvenidos. Sicarios acaban con la vida de patrulleros de la Policía Nacional en San Pablo, sur de Bolívar. El uniformado respondía al nombre de Jorge Andrés Bernal Rojas director de la DIAN de Barranca Bermeja habla en esta misión sobre beneficios tributarios. Comunales de Barranca Bermeja se reunieron con el gobierno local y concretaron proyectos para sus sectores. Iglesias cristianas adelantarán jornada de rechazo al aborto en acto a cumplirse a partir de las 2 de la tarde hoy en el Parque Camilo Torres. Aceptación ha tenido la guía de aves publicada recientemente por Unipaz y el distrito de Barranca Bermeja. Conozca en esta emisión el más reciente reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en este distrito. En Los Deportes, tenemos la previa del juego de visitante de Alianza Petrolera ante Deportivo Pasto a jugarse el próximo martes. Y al cierre, Escuela Vallenata de Fermín Acosta ya inició actividades de formación en 2022. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Policía Nacional está de duelo. Ayer fue asesinado uno de sus uniformados en San Pablo, sur de Bolívar. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado un patrullero de la policía la tarde del sábado en San Pablo, sur de Bolívar. Su nombre es Jorge Andrés Bernal Rojas. El comandante de la policía del Magdalena Medio, coronel Alexander Sánchez Acosta, condenó el hecho. En un ataque sicarial. Fue asesinado vilmente nuestro compañero, quien se desempeñaba en labores de inteligencia desde hace tres años contra el terrorismo y manifestaciones criminales de los grupos armados en esta región del país, contra la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Clan del Golfo, que delinque en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El crimen se presentó frente a las instalaciones de la Fiscalía momentos en que el uniformado se encontraba afuera de las instalaciones donde fue abordado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta XTZ y quienes le propinaron varios disparos en estado de indefensión. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, dispondremos de todas nuestras capacidades para esclarecer este hecho. No descansaremos hasta dar con la captura de los responsables. El crimen contra el miembro de la CIPOL ocurrió a las 5 y 45 de la tarde del sábado en la mencionada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 En Cron encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. en de su cita y visite www.cron.com.co El Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos sirvió de escenario para el encuentro de dignatarios comunales y el gobierno local. En el Coliseo Luis Epe Castellano se celebró el encuentro de líderes de los Grupos de Acción Comunal de Barranca Bermeja con el gobierno distrital. Me voy feliz para la meseta San Rafael, porque en el informe que le voy a pasar a la comunidad, por lo menos una de las necesidades sentidas, el proyecto del agua, lo vamos a empezar a revisar, el gasoducto domiciliario rural, Vamos a empezar a hacer una serie de reuniones, ya hay algunos acercamientos con la gobernación, con Ecopetrol, ahora el señor alcalde nos da el aval. Vamos a construir el centro administrativo rural, que es una construcción donde van a estar las oficinas de la inspección de policía, la oficina de los ediles y la oficina de la Junta de Acción Comunal. Principalmente en la Comuna 7 recibimos unas buenas noticias, eh, mejoramiento en la vía, en la malla vial de las vías eh, principales de nuestra comuna, eh, que eh, mejoran la calidad de vida de los, de los habitantes. Necesidades generales como seguridad, arreglo de vías, construcción de salones comunales, presencia en los sectores rurales fueron algunos de los temas tratados con este encuentro entre el gobierno y los comunales de Barranca Bermeja identificar, uno, las problemáticas y dos, poder mirar hacia dónde se dirige esa problemática, quién es el la posible persona o secretario, de más que debe hacer el seguimiento a esa problemática y a la posible solución de todos los temas. Por supuesto, lo más importante siempre y los que más repiten esos presidentes de Junta son las vías, eh, todo el tema de, de los mejoramientos de vivienda, el agua, por supuesto, el alcantarillado. Cada asojunta expuso sus necesidades frente al grupo de secretarios y asesores de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y con la presencia del propio mandatario de los barranqueños Alfonso El Manrique En rechazo a la decisión de la Corte Constitucional de aprobar el aborto en Colombia habrá hoy concentración de iglesias cristianas en el Parque Camilo Torres a toda la comunidad en general a las organizaciones sociales, comunales a todas las iglesias cristianas para que hoy 27, domingo 27 de febrero a las 2 de la tarde del parque Camilo Torres, al gran pantón Déjame nacer para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Yo les bendiga. La empresa Aguas de Barranca Bermeca participa del programa del distrito denominado Parque. Ofrecer los canales pertinentes de comunicación, información y orientación a los usuarios es una de las prioridades para la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Por eso, a través de la estrategia Palpac implementada por la Alcaldía Distrital, se estipulan asesores para recepcionar las inquietudes de la comunidad. Traemos la oferta institucional de Aguas de Barranca Bermeja, eh, actualización de base de datos que para nosotros es muy importante, acuerdos de pago para personas que se encuentren con retrasos en, en sus recibos, y también eh, ofreciéndole a nuestros niños unos juegos eh, a través de estos saltarines eh, en una integración entre la comunidad, la empresa y que todos volteen la mirada hacia el parque, que los parques eh, para nosotros es diversión. Acuerdos de pago, actualización de datos y la consulta de otras inquietudes en cuanto al servicio de alcantarillado y acueducto se pueden realizar a través de estas jornadas que se cumplen todos los viernes y sábados en diferentes sectores. La invitación es para que todos los niños y todos los adultos que tengan algún, algo que ver con nuestra empresa o que tengan alguna inquietud ya sea en el tema de acueducto o alcantarillado se acerquen a la polideportiva. Me parece muy constructiva este tipo de actividades primero que todo porque es un acercamiento con la comunidad en donde las personas o los clientes ustedes pueden venir a validar en qué estado están sus cuentas o qué situaciones pueden tener y además de eso pues le están dando un acompañamiento y, una, y una, un regalo pues a los niños del sector para el tema de recreación, a mí me parece eso muy bonito. Este viernes la actividad se cumplió en la cancha del barrio Santa Ana, en la comuna 5 del distrito y el turno este sábado 26 de febrero es para el barrio La Tora desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región, si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra plataforma virtual, nos encuentra en www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa, ya regresamos a Enlace Noticias fin de semana.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 Y más comercial. Necesitamos a un representante capaz. Necesitamos al C-101. De Tim Marín de pingüe, Tú taramácaratítere fue. Esto lo viene octavo. La A. Seguro que es la A. Muy bueno este curso. Vamos. Vamos, tú puedes, Juan. Yo no fui, fue TT. Pegaré, pegaré, que este fue. No dejes tu educación al azar. Cafaba tiene para ti 40 horas de formación preifex. Inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc.cafaba.com.co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 Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Seguimos con más información. Con aceptación de parte del público ha sido muy bien recibida la guía de aves, una publicación de la Unipaz en asocio con la alcaldía de Barranca Bermeja. No hay duda de que el fotógrafo profesional Jaime Arnache es un enamorado de la avifauna, de allí que vibre con la publicación reciente de la guía de aves hecha por Unipaz con el apoyo del distrito. Bueno, la guía de aves es el resultado de... Potencializar nuestra biodiversidad, en especial nuestras aves, eh, en un trabajo muy bonito que realizó eh, la Universidad de La Paz como academia en un convenio con la Alcaldía Municipal en donde participamos en este proyecto eh, para visibilizar esas 319 especies que hoy por hoy eh, tenemos en nuestro distrito. Destaca el profesional de la lente y pajarero por pasión y profesión la forma como una chica ilustró algunas de las páginas de dicha guía. Entonces en este trabajo conjunto pues eh, dio como resultado la guía Aves de Barranca Bermeja, en donde también tiene un componente bonito eh, eh, social. En, estos, eh, en estas salidas a pajarear, en estas salidas a, a buscar nuestras aves eh, Nos topamos con Isabela, una niña del barrio El Danubio eh, El cual en época de pandemia pues aprendió a dibujar por medio de tutoriales en Youtube Y bueno, eh, fantástico, la vimos eh, boceteando en una salida, era la única niña de 30 chicos Mientras que los otros chicos eh, miraban por binoculares y eh, tomaban fotografías con celulares, Isabela se sentó con su libretica y lápiz y boceteaba las aves y marcaba con flecha pues, cada color que llevaba las alas. Reconoce Jaime Arnache la importancia de esta guía en el fomento de la avifauna, pero también para un mayor conocimiento de nuestra fauna en este territorio. Este trabajo es una herramienta fundamental para las comunidades, ya que... Eh, se está visionando el turismo sostenible y de aquí, pues, esto lo que hace es complementar ese conocimiento que tienen las comunidades sobre su biodiversidad. Entonces, en este bonito trabajo, en este bonito proyecto, pues, las comunidades van a fortalecer su conocimiento a través de esta herramienta para así también unirse al tema de la oferta de la bifauna. Guía de las Aves fue presentada en el stand de Santander en la Feria de Anato que recién concluyó en la ciudad de Bogotá. Jairo Cala, representante a la Cámara por el Partido Comunes, se refirió al llamado que le hizo la JEP por su actuación con los menores en el marco del conflicto armado en Colombia. Bueno, nosotros consideramos que la jurisdicción especial para la paz es el mecanismo que de cierre del conflicto en Colombia. Nosotros creemos que es un mecanismo eh, que debe fortalecerse, que debe seguirse ampliando, porque es la posibilidad de que podamos cerrar las heridas que, que ha dejado el conflicto en Colombia. Pero, pues, hay situaciones muy complejas. Eh, eh, Seguramente hay momentos en que está actuando sin la debida información y nosotros hacemos el llamado, el llamado a, que, a que eso se haga de manera, de manera imparcial, que los jueces, que los magistrados que allí operen lo hagan pensando en la paz de Colombia, pensando en resolver eh, las heridas que dejó el conflicto en este país. En otras noticias, un hombre accidentado por transportador informal clama la solidaridad de los barranqueños ante la imposibilidad de poder trabajar. Pues me, me partió, el, o sea, tibia y el brazo izquierdo, pierna derecha. ¿El qué fue? El, el, el hueso de este artibia. Artibia. Iba, iba, iba para, iba a trabajar ¿eh? para nivel, güey, para, ¿eh? para pasarlo, nivel para allá, para la bachaterrería, allá. ¿eh? ¿Y el de la moto ¿le ha respondido? Pero con esto, me ha ¿Con respondido Pero con los médicos, con la persona de la moto, en la Reina Lucía. A ayuda, una ayuda, porque la ayuda así que me, que me den. Porque está para nosotros, para el sustento. Yo, a Comer, ahí. sí. Yo para pagaba el recibo, yo pagaba el recibo aquí, mm. de gas, tres años. Yo vivo del tejido también. Como tuve un tiempo con el COVID, no pude trabajar, hasta ahora empecé a trabajar. A continuación, conozca el comportamiento de la pandemia del COVID-19 según el más reciente reporte de las autoridades en salud. En el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, el viernes 25 de febrero no se informó sobre personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notifican 60 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. De la misma manera registran 12 casos positivos en 5 mujeres y 7 hombres para completar así un total de 303 casos activos en el distrito. De esos 303 casos, 7 están en unidades de cuidados intensivos, 18... Permanecen hospitalizados y 278 personas se recuperan en casa. En total, durante la pandemia han muerto 1.011 personas en Barranca, Bermeja, por causa del COVID-19. A las 12.18 hacemos una nueva pausa. Ya regresamos.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 las delicias 7.990 pesos yogurcito fresca leche por 6 unidades 5.500 pesos caldo de costilla magui desmenuzado 2.350 pesos 20% de descuento en todos los productos de purina cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca previene la muerte y la enfermedad grave Janssen previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac también previene la muerte y enfermedad grave Pfizer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 Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace las noticias, lo que usted quiere ver. En la información deportiva hablamos del fútbol profesional colombiano. Conozca la previa del juego entre el Deportivo Pasto y el Alianza Petrolera. La nómina del Océano Aurinegro se muestra optimista.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 y seguro eh, saldrán contentos de todos que los esperamos a todos desde el próximo eh, 3 de marzo. El comunicador social y periodista Henry Durán habla sobre la producción titulada Criminal. Criminal es una miniserie de siete capítulos, de aproximadamente cinco minutos por cada capítulo.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 Iniciaron en forma las actividades del año 2022 de la Escuela Vallenata de Fermina Costa. Incansable, Esa es la palabra con la que se puede definir al gestor cultural de Barranca Bermeja y creador de la Escuela Vallenata Fermín Acosta. Toda una vida dedicada especialmente a los más pequeños a enseñarles los caminos del arte de la música del Casique Upar. La Fundación Escuela Vallenata de Barranca Bermeja a principios de enero reiniciamos las clases en lo que tiene que ver con la enseñanza de la música vallenata. Nuevamente estamos en la sede de la UCC que queda en el barrio Galán diagonal a Cajazán para que allí todas las personas que estén interesadas puedan tener acceso a este lugar. Y este año continuaremos trabajando sobre el certamen tan importante que va a haber en esta ciudad para presentar a través de todos estos niños en el Centenario toda esta tarea que hemos desarrollado durante varios años. Estos son algunos de los momentos que se viven en la escuela cuando en la misma se imparte la formación artística que logra todo un momento de inspiración y dedicación plena en la ejecución de esta música que ya es universal. Esta es la tarea que desde hace más de 30 años seguimos desarrollando con la cultura de nuestra región a través de nuestros niños, a través de nuestros jóvenes, para que la música tenga esa característica de poder realizar los sueños de muchos de aquellos que han llegado a grandes logros y muchos otros que seguirán construyendo sus sueños y sus ilusiones a través de la música. la pasión de siempre y mientras haya vida y ganas Fervin Acosta seguirá haciendo sonar la música inmortal de los acordeones Buena por esa maestro Con esta información despedimos la presente edición informativa de Enlace Noticias fin de semana, gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final que tengan todos una feliz tarde